la historia de un padre de familia que se ve obligado a emigrar a Brasil durante los años eh, finales de los 50, principios de los 60 y con ello pues cambia el destino de toda su familia, incluido la de sus tres hijos pequeños. Es una historia basada en una historia real y que afecta a Irene, entonces, bueno, no sé, creo que le da como una vida, ¿no?, el hecho de que sea una historia real. Y también que es, muy, es un proyecto muy rico, que es, cuenta muchas historias y hay muchos personajes y cada uno tiene su historia. y El guión fue seleccionado para una beca media viajó a México, vi que era muy difícil demostrar o encontrar financiación para un proyecto que solamente estaba, pues, que era un guión sobre papel. Y a la vuelta de México, en septiembre, pues ya allí le gustó a la gente, tuvo un poco de, de buena acogida y entonces, pues nada. Empezó a tener el motor este que tiene que mover a, a uno para poner en marcha un proyecto y aquí estamos, metidos en su proyecto. Entonces empezamos a darle vueltas con Marta con la idea de grabar un teaser y ya que el teaser implicaba un bastante esfuerzo, encontrar niños, eh, diferentes localizaciones. Pensamos que además del teaser podríamos usar las imágenes para rodar un corto. Entonces ya pues trabajamos en el guión del corto y al final hacemos todo, teaser y corto. Así empezó el proyecto. Lo más interesante ha sido documentarnos sobre la, ¿no? la época en la que está ambientado el corto, pero como queríamos colores vivos para, para toda la parte esta de los recuerdos, pues tuvimos que, que teñir los vestidos, eh, costumizarlos un poco. Al final ha quedado un resultado bastante bastante parecido a lo que llevaban en esa época y con los juguetes igual. Eh, sí que todo cosas de, de segunda mano de aquella época, revistas, el, los muñecos. Pues que encuentro muy interesante el proyecto porque en un contexto de crisis total, que se hayan proyectos como este que se basan más que en la financiación, porque el mercado está yeah. saturado o no hay ofertas ni públicas ni privadas ni inversión pública ni privada, sino que se teja un poco esta, esta red de contactos, que se juntan para hacer juntos un proyecto. Entonces me parece brutal. ¿no? Y lo, la cantidad de trabajo, las iniciativas tan chulas que se pueden hacer, solo sin financiación, solo con la, la voluntad gusta, de la gente. Sí. Nos queda lo más difícil que es Brasil, pero el rodaje en Pamplona fue perfecto y de momento yo creo que lo de Corsá está yendo súper bien. El tiempo nos los niños están genial, el equipo está funcionando bien. La idea es que el corto de muchas vueltas, que se a muchos sitios, que se seleccionen diversos festivales, que la gente nos fuera conociendo y nos fuera apoyando. Llamar un poco la atención y que nos sirva un poco para vender visualmente todos los valores que nosotros vemos claro en el proyecto de largometraje que sería Los Cominos. O sea, hacer el teaser y hacer el corto en el fondo es una manera de demostrar que podemos hacer la película.